ustedes recuerdan, eh, el año antepasado fue el año del agua, eh, luego el año de, de la empresa, después el año del emprendedurismo, que fue el año que pasamos. Y, por ejemplo, en el año del agua fue uno de los años donde más agresión hubo con los ríos. El año empresarial eh, brilló por su ausencia, el año del emprendedurismo. Apenas nosotros tuvimos eh, cerca de 38 centavos eh, de peso dominicano para investigación, 358 millones de pesos eh, para investigación en el año del emprendedurismo. Y este año eh, ha sido declarado año de la consolidación de la seguridad alimentaria en nuestro territorio nacional. Parece ser que es importante tener seguridad alimentaria en una nación y no depender tanto de las importaciones. Sin embargo, nosotros tenemos una realidad fuerte, y es que tenemos un déficit comercial, por ejemplo, de todas las materias primas eh, terminadas o, o, o en proceso, de cerca de 12 mil millones de dólares. Es decir que compramos 23 mil millones de dólares en, en artículos, en materia prima eh, elaborada, no terminada, como sea, ¿verdad?, y apenas estamos llevando al mercado internacional cerca de mil millones de dólares. Eh, esto no escapa a la situación agrícola, esto no escapa a la situación de los productos que se consumen aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una producción aviar de, de aves, de gallina, eh, de pollos, producción de huevos... Eh, que da prácticamente para el 80% de la sustentación nacional. Sin embargo, la, todo lo que es, usan esas aves, todo lo que consumen, llámese maíz, eh, proteína en base de soya, medicamentos, es importado. Es decir, aquí se ensambla, aquí se ensambla una gallina. Lo mismo pasa con los cerdos aquí se ensamblan los cerdos todo lo que esos cerdos consumen es comprado en el mercado exterior eh, principales programas del gobierno como es la parte de eh, el almuerzo escolar la mayoría de esas cocinas eh, se suplen de carnes importadas y lo mismo pasa con lo que es eh, la producción de habichuela. Nosotros teníamos, por ejemplo, en el Valle de San Juan una producción de 385 mil tareas de habichuela y apenas estamos en 120 mil tareas de habichuela. Y con un rendimiento no muy competitivo por, por, por, por área comparado con otros países productores. Y ahí nos vamos también al renglón de la cebolla, donde aquí se consumen cerca de mil quintales de cebolla, apenas llegamos a 300.000 en producción. Y si nos vamos al ajo, donde aquí se consumen cerca de eh, 380 mil quintales de ajo y apenas estamos llegando a, a producir eh, 15 mil quintales de ajo, entonces eh, la seguridad alimentaria se, se ve un poco eh, trunca, eh, con relación también a lo que es el. Pero no puede haber una seguridad alimentaria en que hay un déficit en la balanza de producción. O sea, yo no veo que una cosa. Eh, la sí, otra, que, eso no sí tiene porque si te trancan, por ejemplo, el mercado internacional de un bien de esto cualquiera. Ah, pero eso es. Ya entra. Eso es lo por que eso está se dice, llama. Lo que estoy diciendo es que la consolidación alimentaria sí, no está asociada necesariamente a que haya un déficit sí, en sí, la balanza asociado. comercial. está asociado. Está asociado. No, no necesariamente no. ¿Tú sabes por tú qué eso? Tú puedes asegurar eso, arroz, tú puedes asegurar pollo, asegurar cual, el ajo, asegurar qué sé yo qué. Son, si son productos perecederos, son productos perecederos. Pero hay dinero para comprarlo sí, y y si, hay y si no hay dinero, adquiere, y si tú tienes problemas con la balanza de pago, si tú tienes problemas con el dólar Ajá, para si adquirir si esos bienes, ahí viene el problema de la seguridad alimentaria. Ese o sea es que el tú caso. piensas que los países nada más tienen seguridad alimentaria cuando producen no, la que se van a comer. No, no, no, no. no Deben de producir principalmente aquellos alimentos que le proporcionan a la población la nutrición adecuada. Y ni siquiera hay un programa eh, que de educación no tenemos nutricional. No educación adecuada. Ningún país ni de América si, Latina ni siquiera tiene una nutrición adecuada tampoco. Sí. O sea, eso es utópico. Pero precisamente, en base a eso, va el tema. Este año que de, se declara como consolidación de la seguridad alimentaria es simplemente ficticio. Tú tienes, por ejemplo, una producción... Eh, lechera y de productos lácteos. Yo no digo láteos. que no, pero yo no creo que sean por los elementos que tú estás enunciando. Yo lo que digo que un país sí. eh, perfectamente si puede tú tener tienes, seguridad alimentaria teniendo una si, balanza si eh, tienes o sea, Es que no se puede relacionar con la balanza comercial. No, no, la balanza entre importación y exportación en que tú estás importando más que lo que no, ay, no, importando no. Más que lo que importa, eso es no importa, parte, lo eso es parte, pero no es el total debiera ser lo más importante. eso no es, un, eso no es un lo más no importante es Sócrates, que de la cantidad de, de, de suelo que tú tienes dentro de, de tu territorio, tú le puedes aportar a tu población la seguridad alimentaria sí, que se entiende esa no es la única forma de hacerlo es que la otra forma es que la forma de la importación es una forma arriesgada a una forma de Producción alternativa en la República Dominicana. Sí, nosotros tenemos no una economía ya de. La agricultura a qué economía, se debe eso? Sí. de nosotros es una economía de consumo. Entonces, Precisamente. Se que cada año a con que la agricultura. con que Tenemos la agricultura, una, con una la economía de servicio. Eso pasó. Sí, tenemos una economía de servicio, pero no pasó en el 100% de la palabra que, que, se, que tú la puedes expresar. ¿Por qué? Porque esa agricultura te sustenta a ti más de 2 millones de trabajos así como tú la ves, y te produce al Producto Interno Bruto más del 7%. no estoy diciendo que sea malo que se produzca. Ok, estoy pero diciendo el, que enfoque, no el enfoque de la seguridad alimentaria está dado por la cantidad de bienes que consume la población en materia alimenticia y uh -huh. que sea garantizado por la Nación. Uh -huh. Entonces, la seguridad alimentaria no puede estar no, supereditada. ¿Garantizado por la Nación? ¿Tú quieres decir garantizado porque la Nación lo produzca? No, garantizado por la Nación quiere decir garantizado porque el Estado no puede adquirirlo. Por, por, por lo que lo produzca, básicamente. ¿Por qué? Porque en materia de adquirirlo, tú necesitas dólares. Vamos a chequear vamos a chequear América Latina entera para que tú no, veas pero cuáles sé, países son autosuficientes. Estamos hablando de nosotros. Producción. No, pero es para que tú veas que estamos como tú hablando lo Por ejemplo. como tú lo lo ejemplo, estás te quiere decir que solamente nosotros podemos Por ejemplo. La consolidación Sócrates. la si lo producimos y no es así. Por ejemplo, Sócrates, los Estados países... Estados Unidos, por ejemplo, que es una gran potencia, ajá, ajá. que importa... Pero óyeme, el más del 70% eh, 80% de pero, la que consume Pero tiene ellos que producen, Pero eh, tiene eh, no azúcar, no te equivoques, no te equivoques. Ariguana, no te equivoques. Eh, tienen asegurado como nación, ellos son exportadores de arroz. Ellos son aportadores de avena claro, con ellos son con exportadores con, de con, trigo. Con, con, con, ellos con el son exportadores de, la vaina de aquí. No, pero óyeme, tienen asegurado su alimentación en la producción nacional que ellos tienen. A pesar <coughs> de ser el 1.5% de la población norteamericana encargada de alimentar parte del mundo, la de ellos y del mundo. Y nosotros... Nos estamos. Ellos abocando. no te han encargado de eso, Fulvio. Ellos a han llevado una... al mundo en eso a través de la política neoliberal Oye, y de préstamos que han hecho. Que no, no, no. Es que es diferente. Abocando. Es diferente que tú lo consigas a través de una política de garrote que que tú seas responsable sí. de eso. ¿Por qué no se produce aquí lo que se producía antes con relación a la agricultura? ¿Tú sabes que lo desestimularon. Lo claro, mismo hicieron en Haití. Claro. Lo mismo hicieron en Nicaragua. Importación, bueno, pero importación importación. Como proceso de eso, como resultado de ese proceso. Usted ahí hemos decir que llegado. Ahí hemos llegado teniendo las condiciones para producirlo y para generar empleo. Nos gusta más o le gusta más a los que nos han gobernado importar porque ahí encuentran. Y a los que nos van a gobernar. ¿Qué también, encuentran creo. ahí? ¿Qué encuentran ahí? Ventajas económicas para ellos. Yo quiero que me pongan un video que yo eh, envié a producción sobre lo lo. Un operativo, un operativo que se estaba haciendo en Dajabón. Un operativo que se estaba haciendo en Dajabón. Eh, el video que envié. Sobre un operativo que se... Ahí está el operativo, señores. Ese operativo se está haciendo. No es para incautar eh, mil kilos de cocaína. No me digas que de ajo. No es para... Ese operativo no El ajo no es de perata. No es, no por eso es para... Por eso no van a hacer operativo. No es... Ese operativo... No, para que lo tenga otra gente. Si Ese lo operativo tiene... no es para darnos a nosotros más seguridad. Ustedes van a ver de qué se trata ese operativo en Dajabón. pero, ¿Hasta, dilo, dónde, pero hasta, dilo. ¿Hasta dónde nos han llevado a nosotros? ¿Cuál es la situación que nosotros estamos viviendo? Antes se producía en Constanza 15 mil, 18 mil tareas de ajos. Ahora estamos apenas en 1500. Y antes éramos autosuficientes en producción de azúcar, abastecíamos a gran parte de la bueno, región. Y ya no, que tú no te puedes quedar en bueno, el pasado, la pero realidad que, que, que eso, es, que lo, ideal no es lo que puede avanzar. Mira, mire el operativo, Sócrates, idea, mira, sacando idea, dos o tres saquitos lo que se de agua de, ser, lo de que una... Que debe de ser. Sacando dos o tres saquitos pero de Pero eso parece un operativo. ¿Cuánto? De es? una casita humilde en Dajabón. Ese es el operativo. Ay, Dios Señores. Mío. No, pero ah, eso es ahí, un descaro. No, de ven acá. No, pero ¿qué ¿Hasta sea? dónde? ¿Y por qué viene eso? La, Simplemente la, por los intereses, la, la, por la, por los intereses pero, que están manejados desde el mismo palacio. Pero, las mismas pero, empresas, lo las lo mismas no importaciones, los lo mismos que no permisos es... que da el Ministerio de Agricultura. Lo que no entiendo es que ustedes se quejen porque las autoridades están trabajando con. Pero el que hay detrás, amado, de eso. No, amado, pero por Dios. Esa <ríe> es no, no, no. la eficiencia. Amado, no sea tan inocente. Ya, amado. No, no sea tan inocente. Dios, Dios, Dios, Dios. Amado, esa pero es la eficiencia, amado. Pero ¿por qué ustedes se quejan? ¿Si es, si la no, autoridad no, no, no. con eficiencia, ah, ahora, con eficiencia. Esa es la eficiencia que yo quiero ver en la seguridad alimentaria nacional.